¿Sabías que Gengis Khan puede ser tu tatara, tatara tatara tatara tatara abuelo? ¿Y sabes que podrías saberlo si te haces un análisis genético con una empresa como 23andMe? Básicamente, les envías una muestra de saliva y sales de dudas. Los datos vienen de un estudio publicado por el genetista Chris Taylor Smith en la revista Nature. Y es que el estudio afirma que hasta un 8% de los pobladores de la región del Antiguo Imperio Mongol podría ser descendiente de Gengis Khan lo que supone un 0,5% de la población mundial. Básicamente, calcularon que Genghis Khan tuvo unos 40 hijos, probablemente muchos más. Los responsables del estudio recogieron durante años sangre de los pobladores de aquella zona y se fijaron en el cromosoma Y, que no se recombina, sino que se pasa de padre a hijo sin cambiarse. Excepto por las mutaciones. Las mutaciones aleatorias se llaman marcadores. Y se puede trazar la primera vez en que ocurrieron.